nace concilio Vaticano II con el propósito sumo de llevar adelante el ecumenismo la unidad de los cristianos entre católicos y protestantes y que a partir de allí todo se haría con ese propósito y del cual cada papa que ha ido en sucesión ha ido a más apretando un poco el acelerador para este proyecto hasta que llega el actual y bueno el pie ya casi se le sale del acelerador sí, sí, de tanto que aprieta ¿eh? Sí. ¿qué más dice? esta era una cruz torcida o partida rota en la que se exhibía o mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo de la cual los practicantes de la magia negra y brujos de la edad media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia Así, no solo Pablo VI Sino sus sucesores Los dos, Juan Pablo Los dos, porque sabéis que hubo uno Que murió al cabo de... ¿Cuántos días? ¿Al cabo de cuántos días murió el primer Papa Llamado Juan Pablo? El 33 ¡Ay! Que se murió por muerte natural <risa> Yo no voy a decir nada Pero... 33 no sé pues dice sino sus sucesores, los dos Juan Pablo llevaron ese objeto y lo alzaron, sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo o sea ¿a quién? a Satanás por tanto cada vez que el Papa va y lo veis en televisión con su crucifijo delante y todo el mundo que hace oh oh ante quién se está apostando sin saberlo ante satanás ante Lucifer qué formas de transmitir las cosas sin que la gente se entere pobrecillos bueno algunas que de última hora para todo el tema de hoy ¿eh? vosotros mismos lo vais a juzgar vamos a ver qué ha pasado precisamente el día 14 de septiembre del 2006 unas frases del Papa sobre la yihad levantan protestas de líderes islámicos del mundo lo habéis visto todos en televisión, ¿no? vaya lío se ha montado porque ha utilizado dice unas frases ...que, bueno, ¿lo podemos ampliar? Ah, nos ha faltado aquí... ...esto es un problema, diría yo... <risa> ...bueno, vamos a ver un poco... ...resulta que está en la Universidad de Ratisbona... ...donde él mismo había ejercido como profesor de teología... ...el actual Benedicto XVI, cuando era Josef Ratzinger... ...y allí ha soltado unas frases... ...curiosamente, ¿sabéis cuántos días ha estado...? de visita 6 6 ¿podría estar 4? ¿podría estar 9? no, 6 bueno bueno, ya un problema y vemos lo siguiente vamos a ver qué, qué va diciendo claro no sé si lo sabéis ahora de aquí a pocos días se tiene que ir a Turquía ¿sabéis la problemática que hay con Turquía? que si entra en la comunidad europea que si no entra Turquía es es un bastión fronterizo entre el mundo islámico y el mundo cristiano Está en, en medio, ¿no? Está en un sitio crucial Y sabéis que ellos abogan por una vida occidental Y además mantienen eh, sus creencias islámicas, ¿no? Entonces esto suscita una gran problemática Para ellos, para el mundo islámico y para el mundo cristiano, entre comillas, europeo Es cierto, ¿no? y estas frases se han pronunciado antes de ir allí han creado un revuelo en todos los países musulmanes por supuesto y él dice que citó un diálogo del siglo XIV entre el emperador bizantino Manuel II, paleólogo y un persa muy culto en el que se habla de la Yihad Benedicto XVI recordó que el Corán la predica y al tiempo la desautoriza pues Mahoma llama a no obligar a nadie a convertirse por la fuerza. El Papa concluyó que, como decía el emperador, difundir la fe con violencia es irracional, porque actuar irracionalmente es contrario a la naturaleza de Dios. Y yo a entender que en el Dios cristiano está presente la razón, mientras que el Dios islámico es tan trascendente que su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la racionalidad. Y ya claro, lo que tenía que pasar ante declaraciones así y más fuertes, porque hay más cosas que quizás luego veremos. Pues los representantes del mundo musulmán se van a quedar cruzados de brazos y ah oh, tiene razón, es verdad, van a decir esto, es absurdo. ¿Qué van a hacer? Lo normal, pues enfadarse, es lógico, ¿no? Les están pisando su fe. Eh? ¿Por qué clica? Y claro, ¿qué piden? Pues que presente excusas por la ofensa al profeta y al islam Y bueno, entonces vemos Bueno, hacemos un alto aquí Un momentillo Pero recordáis Que en las otras dos conferencias Nos llevó toda una conclusión muy práctica La masonería luciferana está trabajando En los dos bandos opuestos Mundo cristiano Y judío, recordad la unión no solo es católicos protestantes aparecen judíos también y también están trabajando en el mundo islámico por detrás para crear qué confrontación y eso nos quedó muy claro y ahora precisamente en momentos tan oportunos después de que hace casi un año de las famosas viñetas que salieron en Dinamarca y liaron tanto revuelo ahora aparecen estas frases en medio de una situación que ya veis cómo está a nivel mundial, ¿verdad? vamos a ver ahora un comentario antes de seguir con esto no sé si te va a aparecer ahora o está alterado vale, genial compré este periódico porque me llamó mucho la atención es un periódico que normalmente no compro es el ABC y salió un artículo ...que no tiene desperdicio... ¿eh? ...esoterismo y política, 11M... ...¿qué pasó con 11M? ¿lo recordáis? ...los atentados de Madrid, ¿verdad? ...esos trenes que explotaron y hubo esa masacre... ...lamentable... ...¿vamos a ver qué escribe este señor? ...vamos a verlo... ...7 millones de ciudadanos norteamericanos... ...dicen creer que Elvis Presley está vivo... ...otros muchos, en todo el mundo... ...sostienen a pies juntillas... ...que ningún judío fue a trabajar en las Torres Gemelas... ...el 11 de septiembre de 2001 avisados del designio satánico urdido por los nuevos sabios de los protocolos de Sion, que son los líderes de la masonería actualmente se dice en la red virtual circulan de nuevo las fotografías supuestamente trucadas del primer viaje a la luna que sabéis que uh, curiosamente cuando se han pedido las pruebas uh, de las filmaciones ahora resulta que se han extraviado siete cajas de las filmaciones originales con que el hombre pisó la luna <risa> cachordeo ¿eh? Bueno, claro, ¿cómo no va a haber gente que diga, y desde hace muchos años, que hay cosas que no cuadran en esas filmaciones? No voy a entrar yo en eso ahora. Pero bueno, este hombre se está riendo de todo esto, ¿eh? Sometido de nuevo a una irreductible epidemia de negacionismo. El libro de más éxito universal de los últimos años es una delirante novela sobre una trama secreta instalada desde la profundidad de los siglos en el seno de la iglesia católica que deja empaños menores a las sociedades ocultas que Humberto Eco imaginó en la aguda parábola conspirativa del péndulo de Foucault, se está refiriendo supongo al código da Vinci en un ámbito más garbancero existen en España numerosos compatriotas convencidos de que Jesús Gil y Gil que ya sabéis que era presidente del Atlético de Madrid del, del club de fútbol y de, de, de, de alcalde de Marbella en Málaga falsificó su muerte y vive cómodamente refugiado en Venezuela claro eh, ¿Veis? Eh, está tomando datos, mezclándolos un poco y diciendo todo esto paparruchas ¿eh? Vamos a ver qué más nos dice La sospecha, como la calumnia, tiene la ventaja de que no necesita ser demostrada Basta con que se abra paso a través de una maliciosa verosimilitud inducida ¿Qué está diciendo esto? esta frase es sumamente importante ¿eh? que cualquier persona que diga lo que por ejemplo estamos hablando estos días nosotros aquí está manipulando maliciosamente con verdades así ¿ve? induciendo a la gente a creer cosas que no son ¿vale? pues explícame pues, si sí, seguimos leyendo en una húmeda tarde otoñal sevillana el escritor Antonio Muñoz Molina reflexionaba el miércoles sobre la necesidad colectiva de aferrarse a la paranoia como sucedáneo de unas ideologías aplastadas por el dominio masivo de la superficialidad cultural toma lenguaje o sea que como la gente está mal en la sociedad donde vive pues se agarra a paranoias a conspiraciones ¿no? la paranoia discurre por los cauces de la irracionalidad y aventa la sospecha como método discursivo, basándose en su sugestivo poder de persuasión. Una realidad prosaica jamás podrá competir en atractivo con la fascinación que ejerce en el subconsciente popular una conjetura bien adornada con la seductora apariencia de una conspiración. Uh... Los muertos de los trenes merecen la luz de la verdad Pero no el zarandeo irrespetuoso El manoseo irresponsable de su tragedia En un delirio cabalístico De conjuras y títeres Conducidos por demagogos fanáticos Y eficaces aprendices de brujo Vale O sea que No yo, cualquier persona que esté diciendo Estas cosas Y presente Cosas tan sorprendentes como lo que habéis visto estos días con pruebas tangibles y que ellos dicen que no son pruebas tangibles que no son ni pruebas ni son nada que son chorradas más o menos que son demagogos fanáticos y aprendices de brujo vale pues no sé, cuidado porque voy a hacer cualquier día de estos aquí un hechizo ¿os dais cuenta? ¿recordáis como os dije el primer día que la mejor forma para cuando una cosa no se puede negar es desacreditar curioso, eh parece hecho adrede para que lo pudiésemos exponer es que, en serio y vamos a continuar con el artículo a ver es, sí, espera un momento vamos, eh, vamos a ver una cosa antes ¿tienes el texto? de Mateo bueno si no es igual seguimos con esto se acabó bueno bueno aquí todas estas vistas nos estaban presentando precisamente las reacciones del mundo islámico que si habéis visto las noticias Enfurecidos, lógicamente por lo que se ha dicho de ellos, ¿no? Y curiosamente las noticias estaban hablando en televisión de que nos dicen, ah, es que el Papa ha hablado y no, no se daba cuenta de la magnitud que tendrían estas frases. Gracias a Dios ha salido un comentario que decía de que cuando el Papa habla, hay gente que estudia eso a fondo, ...y se sabe muy a las caras que todo lo que va a decir está estudiado con sus repercusiones... ...y es obvio, es obvio... ...entonces, ¿por qué se suelta esto ahora? ...cuando hay tanta polémica entre el mundo musulmán y el mundo cristiano... ...que recordáis la carta famosa... ...que va a desembocar en una tercera guerra mundial... ...eso se tiene que fomentar ese fuego... ¿Qué mejor modo que meter el combustible en el momento oportuno? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de esas frases? No son azar. Y más cuando sabemos quién dirige todos los movimientos de unos y de otros. ¿Y cómo se entiende esto? Eh...